Bienvenidos a un nuevo noticiario de Quincy News. Ha pasado un atascado hace unos días. Hemos cubierto el reportaje durante todo ese tiempo y esperemos que salga a la luz toda la verdad y nada más que la verdad. Hace unos días hemos tenido un accidente de tren en el cual hubo un supuesto vertido tóxico con final inesperado. ¿Verdad, compañera? Exacto, exacto. Parece ser que unos señores de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habían venido a inspeccionar a las aguas del río, porque parece que estaban contaminadas. Pero al final hay un largo suceso que te en una tragedia de cuatro días. Así es, compañera. El suceso, hemos lo bueno, visto, es un supuesto vertido tóxico, en el cual la ciudadanía se puso en alerta máxima, los agentes de la OMS fueron a cubrir esa demanda. Y vinieron los, los helicópteros de policía, estuvieron nuestros compañeros del reportaje también en, en la situación y al final han descubierto que los hombres de la OMS eran atracadores por lo visto, según parece por comentarios de la, de la policía. Bueno, bueno, según nuestras cámaras han podido captar, se ve que ha oído un poquito de abuso de la autoridad y han llegado hasta agresiones verbales con respecto a los implicados. A uno de ellos, Exacto, no ha no podido continuar con su respectivo ramadán y el pobre hombre tampoco ha podido rezarle a la meca. Gírese, por favor. A ver, caballero, permítame usted su DNI, por favor. Perfecto. Ay, claro, claro. Ay, mira, mira, mira. ¿Usted no, de no, dónde no, es? Si no, se puede saber, caballero. Una palabra. Argelia. ¿Es usted de Argelia? Y su nombre una es. Palabra, señor, Unas palabras. Hamza. A ver, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué le han retenido tanto Perdón. tiempo? Perdón, ¿eh, señor. Mi nombre es Hamza. Hamza. Hamza. Hamza. Hamza. ¿Cómo le nah, Compañero, creo que dice. ¿Les han Hamza. encontrado algo incriminatorio o.? Hmm. Uh, ¿Qué Hamza. De zapato. Hamsa. ¿Y el vestido tóxico sigue estando en peligro en la ciudad? Hamza. Eso, chino. Yo se mora. ¿Y qué hace usted en esta ciudad, caballero? ¿Tiene usted visado de trabajo o visado de visita? Exacto. Tenemos las imágenes siguientes donde demuestran el abuso de la autoridad. ¿Cuál es? Eh? A ver, son no es tan simple así el hecho. Ustedes me dicen dónde está el dinero sucio y yo puedo cerrar un ojito con ustedes dos. Nada más, compañero, esto es todo. Esperemos que con las imágenes que se le hayan cedido, salga toda la luz. Vamos a inspeccionar la zona con el compañero para allá. Parece que está todo bien. Sí, sí, pero vamos. vamos. Uy, ¿eso qué? Es? Al, al caer este, menos mal que no se ha producido ningún incendio ni nada Caballero Voy sí, sí, sí. a Esto estaba aquí cuando hemos llegado la policía aún sigue investigando qué es lo que ha sucedido y los agentes de la OMS, pues bueno, no pueden salir de la ciudad hasta que se aclare todo. Así que cualquier suceso o acontecimiento que tengamos nuevo sobre este tema, les seguiremos informando. Claro, claro. Como siempre, Noticias 4. Cada domingo, además, actualmente tenemos el hashtag de abuso policial. Serán ustedes mismos quienes decidan. Posiblemente, Exacto. además, comentaban compañeras que todavía no estaba clara la situación y posiblemente siga habiendo más información al respecto sobre este tema. Pues con eso y un bizcocho, hasta el siguiente programa. Chao.